vean cómo está la situación, ya luego que todo estaba bajo control, ustedes saben que la Casa Blanca es uno de los lugares más seguros eh, del, del mundo y, y entonces ya ahí eh, igual que el Pentágono aunque se vio vulnerable ustedes acuerdan aquellos ataques del 11 de septiembre, tanto el Pentágono el World Trade Center, la ciudad de Nueva York y la misma Casa Blanca se vieron bajo ataques y amenazas pero eh, la seguridad obviamente se ha redoblado y es muy difícil eh, llegarle a, a estos eh, edificios de los Estados Unidos. Pero para que ustedes vean cómo está la situación en los Estados Unidos y en Nueva York, este dato me preocupa porque los dominicanos, los turistas que visitan a Nueva York van siempre tomando en cuenta que allá tú puedes salir normal. Uh -huh. Ojo, allá a diferencia de aquí, la delincuencia aquí es de atraco, asalto y robo. Allá el tema de los saqueos, el tema de la violencia, que ya... Eh, bueno, otro dato es que en, en, en, este, en este año, 2020, se han confiscado el mayor contrabando de armas de fuego en los aeropuertos porque la gente cree que, que se va a acabar el mundo, digo yo. Entonces, eh, ojo con esto y con, y, y con mucha cautela, mi gente de Nueva York, porque eh, hay mucha gente armada, y hay gente como que se le ha ido el juicio en estos últimos días... Con el tema de, de la situación. A través del Twitter del servicio secreto se ha confirmado que la persona corresponde a un hombre de 51 años. No hay agravios, gracias a Dios. Y pues obviamente está en un proceso eh, de investigación. Es simplemente que él se había acercado a la Casa Blanca y portaba un arma. Por eso el disparo de parte de los agentes policiales. Pero está en un proceso investigativo actualmente. Sí, ojalá que... ¿verdad? que no haya pasado a, a mayores. Y hablando de delincuencia, eh, miren estas imágenes, señor director, la siguiente, la número 7, agarraron a esta persona también, eh, supuestamente eh, estaba eh, robando. Y es lo que le digo, <risa> eh, la gente no está por cogerle corte a la delincuencia y a los ladrones, así que eh, tienen que tomar, tomar todas las medidas de precaución. Y, ¿Y sabe lo que están haciendo? ¿Tenemos la imagen ahí, señor director? La número 7. ¿Tengo problemas con la computadora? ¿Eh? Ah, ¿tengo problema con la computadora? Eh? Bueno. Si no tenemos las imágenes, eh, estamos esperando la conexión con el señor Efrén Hernández, quien es el presidente de la Cámara de Comercio eh, de Nagua para hablar un poquito de la situación eh, que está ocurriendo en NAW. Estamos esperando la conexión. Eh, aparentemente todavía no lo tenemos en la línea, pero vamos a ver si en breve nos conectamos. Eh, tenemos un problema con la computadora allá arriba, para las imágenes, señor director. Bueno, estamos en el aire aquí. Eh, bueno, eh, veloz, eh, sin las imágenes un poquito, hacer las noticias. Sí. Sí, ya, ya está bien. Ok, la imagen número 7, señor director, para que ustedes vean porque es bueno siempre interactuar con imágenes en la televisión. Miren este, este supuesto ladrón, le aplicaron técnicas barriales y luego llegó el 911 para darle los primeros auxilios. Eh, obviamente la policía también llegó. Esto fue en un sector de San Francisco eh, de Macorís y ojalá, esto fue en el sector San Francisco de Asís. Eh, donde este ladrón eh, fue atrapado por los moradores de este sector popular y le aplicaron técnicas barriales, le dieron sus técnicas barriales, lamentablemente. Es eh, que es así. Bueno, vamos, eh, señor director, a un bumper para ya entrar con nuestro invitado del día de hoy eh, y así vamos a estar conversando eh, con él eh, sobre la situación que está azotando a nuestra ciudad hermana eh, de Nagua. El tema del comercio está cerrando sus puertas eh, a las 2 de la tarde, el tema de los, del hospital de Nagua, así como también de las personas eh, eh, que están eh, eh, lamentablemente pasando una situación difícil. Vamos a un bonpecito y regresamos ya con nuestro invitado central, señor director.